El 27 de febrero de 1976, se arriaba la bandera española en el Ayun, capital ocupada del Sahara occidental, después de un siglo de colonización, territorio que seguidamente invadió Marruecos, enfrentándose a la resistencia del pueblo saharaui. Ese mismo día, el 27 de febrero, se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática en Berlehlu, en las zonas liberadas. Hoy, la RAS es una realidad que no se puede negar. Marruecos, la fuerza de ocupación, ha tenido que reconocer ese hecho. ¡Coloruatán! ¡Coloruatán! ¡Coloruatán! La desestabilización que vive nuestra región a raíz de la invasión y ocupación de gran parte de la República Saharaui por Marruecos en contra de la legalidad internacional, endengando al pueblo saharaui sus derechos legítimos, demuestra de manera clara que la República Saharaui es un factor de estabilidad en la región. Consolidarla es consolidar la paz y la estabilidad. El 27 de febrero es un día glorioso para el pueblo saharaui. Lo conmemora hoy con mucho entusiasmo. Al tiempo que lo conmemora, no olvida a sus mártires que han caído en el campo de batalla. No olvida que en estos momentos los combatientes saharauis se encuentran en el frente de batalla luchando por la libertad de su pueblo. Os habéis congregado hoy aquí para acompañar al pueblo saharaui en la conmemoración del glorioso aniversario de la raza a expresar vuestra solidaridad con él, a decirle que no lo olvidáis, que no está solo. ¡Sahara,